Hay muchas opciones que se pueden modificar en el blog, tenéis estadísticas, comentarios, ingresos, hasta se puede obtener dinero, campañas publicitarias, eh, lo que he mostrado aquí pues es lo, lo más básico para crear un blog sencillo con un poco aspecto de, de sitio web. Además lo bueno es que está adaptada a móvil, es decir, si lo abrís con un móvil pues sale eh, con muchísimo menos contenido. y pero eh, se puede ver perfectamente en un móvil el blog. Eh, bueno, lo último, pues los editores. En las entradas, pues eh, si yo cojo una entrada y le voy a editar, pues aquí tengo diferentes opciones. Puedo añadir un enlace, como tengo aquí, por ejemplo. Luego se puede cambiar, eliminar una imagen, que nos permite buscar en diferentes sitios. Podría añadir incluso un vídeo. Bueno, pues igual lo puedo obtener de YouTube, tiene un buscador de YouTube incluso, eh, mis vídeos que tengo colgados en YouTube, pues eh, los puedo seleccionar de aquí, incluso vídeos del teléfono. Bueno, pues eh, que entiendo que acceda a Google Fotos para obtenerlos. Bueno, pues son diferentes opciones. Que podemos manejar. Las páginas funcionan exactamente igual. Si me voy a páginas, prácticamente una página es como una entrada de un blog, solo que, que es como algo aislado y permanente y que no se publica en el blog cada vez que lo, que lo publicamos, sino que lo tenemos que enlazar de alguna forma. Las páginas hay que enlazarlas, eh, o desde una opción de menú, o desde una entrada de blog, desde otra página. Eh, y bueno, por eso están las, eh, las opciones permanentes. Bueno, pues esto, como veis, tiene aquí lo mismo, etcétera. Bien, lo último que vamos a hacer es poner eh, la entrada de bienvenido al blog. La voy a editar, y como quiero que aparezca la primera, lo que voy a hacer es cambiar la fecha de publicación, la voy a poner. Cómo establecer fecha y hora, le voy a poner una fecha a futuro, pues bastante alejada. Le voy a poner 1 de enero de 2025, 26, por ejemplo. Pongo una hora cualquiera, pues más 00 está bien, y la voy a actualizar de tal forma que debería aparecer la primera, pues hasta el 1 de enero de 2026 se entrada va a aparecer como la primera, me abre el blog, entonces me la va a recolocar como la primera, bueno es un truco, un truco sucio digamos, eh, pero que al final para no tener que tocar código pues eh, funciona, entonces esta entrada ya va a aparecer siempre la primera en el archivo, pues aparece aquí en el 2017 eh, perdón, en el 2026 bueno, pues aparece aquí arriba eh, que se le va a hacer eh, pero bueno, eh, conseguimos un poco lo que queremos es que darle pues un aspecto de, de sitio web y tener una entrada permanente en la fecha aquí, si no hacemos que se muestre, pues el truco funciona bastante bien y si no mostramos este gadget, pues igual, pues eh, aparentemente esto no tiene fecha y le damos un aspecto de, de sitio web. Bien, si salimos de la cuenta, para ver limpiamente cómo quedaría el blog, lo abrimos en otro navegador, pues veremos cómo lo vería pues eh, pues una persona que entrara al blog. Vale, pues quedaría con este aspecto. Y ya hemos hecho pues, un sitio web de forma bastante sencilla y, y más o menos vistoso. Ya el resto pues es probar opciones, eh, cambiar el aspecto, añadir imágenes, etc. Un poco la imaginación que tenga cada uno. Pues espero que, que sea de utilidad.